ya entraba al casal eh, porque em sentia una amiga que no acababa de encajar porque todos los els meus amics sí ho van a bé y todo eso siempre es una amiga como la rara quan fan algún comentario siempre te una amiga de banda fin si tot ya me había a y tú calla que eres lesbiana y esto no entiendes y a partir de aquí voy a buscar algunes entitats que un poder con ese gen un puede femix y a a trobar al casal y just va resultar que las prácticas de la media carrera, tuvieron casal como a la y va a pensar, Home, pues ya que vaig a que judíos, entonces qué menos que ayudarlos los amb también. Cuando yo arribo a la felicidad y arribo un pareja, amb la meva dona y hay tres fills ja. Per perdón, ya ja no es un yo, sino que son nosotras, las fem visibles. Perquè I la necesidad y la ja fiange eh, de que volíem a nos a altres otras familias, como la nuestra, familias de dos donas lesbianas que eh, veían la necesidad imperiosa de que nuestros hijos fills respetados, respectats, legales, que tinguessin reconocimiento por la sociedad de estas dos mares, que de facto éramos a casa, con los al eh, 100% todas las dos. Nos encontramos unas otras familias, unas otras parejas de dones que tenían estas mateixes inquietudes y diem bueno es una necesidad, son varias, no es una cosa nuestra, y no? a partir de aquí entrem donsa bueno a fe aquest projecte de las familias lesbianas y gays. buscaba una asociación bueno asociación colectiva aviat, de donas feministas y i, i lesbianas. yo la meva intención era trobar el eh, encaje entre el feminismo y la el món LGTBI. GTBI y bueno, yo he de de panteras, he eh, hecho montañas, he del a de senderismo y una noia de allá donde se me pues, ¿para qué no miras eso de Lesbica? Yo estoy allá y i tal. Y i molt... bueno, yo voy a trabajar más la basanza social. Yo creo que visibles anem invisibles cada mes y com... espero que amb más años arriba más al máximo de visibilidad a la vida personal, profesional y el que sigue. Pero sí, en principio ya ja venía bastante. Yo era bastante visible, sí. Había una vida personal y tal. Al vivir en un pueblo petit pues de seguida tu va vas a ver. No va a ser fins que se es acaba esta relación, que em vaig que de una, que tu seguia sabía, yo seguía estando disalarmada mentalmente. Porque, uh, sí, cuando me preguntaba, oh, suéltame una noia, sí, suéltame una noia. Pero no me agradaba que era lesbiana, no me agradaba tampoco aceptar una gran masura, ¿no? Era una amiga con. Sí, pero tampoco fa falta que me y a las horas cuando vayan al casal porque los amigos han eh, em bandi pues busca ayuda para sí buscar algo que que Entonces, donde em han pasado servir para donar más visibilidad ya ja de cara mes al món dir-ho alguna manera así o sigui que no només me eso la meva familia o los meus amigos más íntimos sino de hasta en un centro que a tu que a que estás allá para que homosexual y di sí y me es igual porque eh, aquí con alguien Mol simpática, gent que me ayuda y nadie se da vergüenza de res. Yo entro a, a trabajar y en el mateix momento, en los començaments, era una cosa muy asamblearia, eran realmente pocas. La primera trobada va dur a durar termo en noviembre del 2001, Casa Lizalde de Barcelona, fruto de una convocatoria, una mena de boca a orella, bueno, para e-mail, ya ja en aquel momento, eh, el 2001, una amiga que le envía a una altra amiga que le envía a unos amigos y nos encontramos. En aquel momento empezamos a hablar de qué es ser familia, no? porque de hecho muchas de nosotros estábamos, si no en el armario, eh, éramos invisibles, o sea, sigui, cada escuela en su lugar de feina, amb les seves familias extensas, en el barrio, a la escuela de los había habíamos portes, però portas, pero no nos sentíamos part de un tot, no éramos un, un grupo cohesionado, no sabíamos ni quién érem ni, ni compartíamos realmente lo que era ser familia. Explicar a la gent qué es una familia lesbiana o una familia gay en aquel caso también, y, y, y qué pasa casa nostra ¿no? y... Si tú trabajas una cosa para que socialmente al carrer para que siga posible y creus, claro tú tu, tu aplicas la teva vida personal intentas aplicar todo los ámbitos. Supongo que cuando es la teva vida personal es más difícil, De vez... Capalzar a tres es más fácil y cuando toca a és es más difícil, pero sí, yo creo que sí que, que ayuda eso. Yo creo que participar en grupos que trabajan la visibilidad, fa y tú, obliga entre cometas a tú, trabajar también la visibilidad personal. Y en este sentido, van veure también un, la necesidad. Claro, íbamos cansado y, y, y no, no, no íbamos lo afectivo, a trucan puerta por puerta siempre. Ya van pensar que necesitábamos una audiovisual y van produir un documental, lo Homo Baby Boom. Uh, estrenada el 2008, novembre del 2008, va ser como una mena de finestra al mundo para mostrar cómo eran las familias lesbianas y gais y de alguna manera cuando la gente acababa, o acaba ahora, eh, de ver este documental et decían pues si no pasa res, <ríe> pues si sos como todas las familias. Vale, entonces hemos conseguido, Aquí era el objetivo, no? poder mostrar al mundo que somos como, igual de buenos, igual de dolentes, o igual de difíciles, igual de tal, que la resta de familias. El motoret, l'impuls, son los fills, son los nuestros fills y filles que eh, nos dan la fuerza tanto a las personas que ja venían desde una militancia potser, més de base como a las personas que venían de no militancia en absoluto, pero que de repente esta presencia de los hijos a la parella, sobre todo antes de la ley, sobre todo de se llei els cuestiona muchas cosas y fa donar se cuenta de que es para los fills que me da moure. la dona lesbiana té dos componentes que es como si fuese un peso que se chafa y es que es dona y es lesbiana y ahora que el fet de ser dona marca molt una certa autoestima que educa, en la nostra educació Jo crec que sortim amb una autoestima molt més baixa comparada als homes i això marca que potser no treballem o no siem capaços de donar el pas a aquesta visibilitat com els homes gais han fet. Vull dir, els homes gais jo crec que són molt més visibles que les dones lesbianes. Entrar al casal i ser voluntari al casal i tot, eh, ha fet que quan estic al meu poble és com, sí, estic fent pràctiques aquí, però no només estic fent pràctiques, sinó que més estic fent voluntariat i estic perquè m'agrada i perquè em tracten superbé i perquè Muchas gente que, del Casal se gran parte que de mi familia. Y cuando estaba en el pueblo antes, sin formar parte del Casal, era como una mica agobiant, porque todo era como, sí, mira, que le las donas o si sí, mira, que va una noia. Y ahora, en cambio, es como, pues sí, <laughs> digamos el que vulguis, que yo sé que hay gente que me mantiene y, y que me acepta, eso. <laughs>